Buenas muchachos, ¿cómo están? Gente hermosa, gente divina, ¿cómo les ha ido? Bienvenidos a un nuevo video y es que hoy Hoy es especial, hoy estamos aquí cerquita tú y yo Porque hoy vamos a hacer un video de puro detalle O sea, es de detalles pequeños, mínimos, chiquititos Pero que, o sea, son cosas que tienen que pasar Como ya saben, pues nada, les dejo en la descripción Los links de mis redes sociales Aquí está Holker cómo no Twitter, Facebook, Instagram Y ya saben, vayan a Andrography, un canal muy genial de animaciones Que sé que les va a encantar Y pues nada chicos, comenzamos con el video Desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo La piratería es un mundo Que ha ido en constante evolución O sea, el hombre ha evolucionado y la, y la Piratería con él, y Bakugan No es la excepción, o sea, Bakugan es como Uno de los mundos donde se ve mucha piratería Y pues digamos que este canal ya ha tenido como Tres videos, dos videos creo, dedicados A la piratería, ustedes ya saben lo que yo pienso de la piratería Yo no tengo problema con los piratas, Con los Bakugans piratas, o sea, si tú tienes Un Bakugan pirata, pues disfrútalo No le cambia nada, no le cambia el, el valor Sentimental, pero pues, si bien es cierto que pues mucha gente sí le importa Y mucha gente sí se preocupa mucho por pero si no algo es pirata de... o no ¿Qué tenemos hoy? Bueno, Nosotros resulta que hoy tuve la oportunidad de ver unos Bakuganes Battle Planet piratas Pero créanme muchachos, que cuando yo los vi Si no es porque me dicen son piratas Créanme que no nos damos cuenta ¿Qué recomiendo yo? Compren Bakuganes, si van a comprarlos por internet Cómprenlos en tiendas distribuidoras oficiales de, de, de Bakugan Como lo son Pepe Ganga Y además también cómprenlos en Amazon Porque pues Bakugan vende oficialmente en Amazon Entonces pues yo siempre los compré ahí porque siento que son mejores. Igual, si los compran físico en tiendas distribuidoras, pues van a la fija y saben que no va a ser pirata y va a ser totalmente original. ¿Y cómo sabemos que estos son piratas? Sencillamente porque cuando se abrieron, la caja era, no era la caja original. Tenemos tres: tenemos un Nilius Darkus, un Fangsor eh, Aquos y un Dragonoid Pyrus. O sea, son como los, unos buenos Bakuan, un poco populares, pero vamos a ver, aquí tengo también un Nilius original, un Dragonite original no, un y un Fangsor Aquos original. Entonces, ¿qué vamos a ganar? hacer? Vamos a verlos en detalle, vamos a ver qué hay. No voy a decirles cómo diferenciarlos porque créanme que es muy complicado, o sea, son cosas que de pronto solo se puede hacer en persona, porque la cámara puede como cambiar un poco las cosas. Digamos que son cosas como el plástico, el color, el peso, son cosas que se pueden diferenciar más que todo en físico, pero pues si les vamos a decir como estas cosas para que ustedes como las tengan en cuenta antes de todo Entonces pues nada, empezamos, aquí tengo En mi poder dos Nilius Y estos son hermosos, por ejemplo Este Nilius es original, este es mi Nilius Es hermoso, lo tengo ya hace un tiempo Y ustedes saben que me encanta, y este Es el Nilius que es pues piratinga ¿No? Vale, qué diferencias, bueno Le marcamos esto para ser que es Pirata, porque como pueden ver son exactamente El mismo, o sea, literalmente Son idénticos, hasta el poder B Está en el mismo lugar y en la misma posición No hay ninguna alteración de ningún tipo, a excepción pues claramente después este código no que pues en este caso este vacuan no lo tiene y se le borró pero de resto como pueden apreciar todos los detalles incluso el garfio de aquí ven que está igual o sea son detalles pequeños que a veces se olvidan pero miren que son perfectos entonces cuáles son como las como la razón por la que se puede diferenciar no voy a decir tornillos porque es que hasta los tornillos son triangulares ¿Cómo se diferencian yo los diferencio más que todo a la hora de abrirse cuando nilius se abre este Nilius si, siento que es un poco más ligero en cambio cuando este se abre tiene un sonido un poco más distinto, un sonido más como a plástico Plástico tipo, no sé, bola de Plástico, en cambio este tiene un tono un poco Más fresco, un poco más suavecito, voy a ponerles Un ejemplo para que vean cómo es, más o menos Entonces vamos a escuchar primero al pirata Y ahora vamos a escuchar al original Como pueden ver, el sonido de estos dos Es un es distinto, en, en algo es distinto Y es que el plástico de este, como pueden ver Es un poco más bajo que este plástico O sea, como pueden ver, este plástico es un poco más negro, más brillante Mientras que este se va más hacia el gris Como negro, un poco más blancuzco Y que no, res, no resplandece tanto, sino que es un poco mate Los colores, digamos, como que en general los colores son muy parecidos Y bueno, un tercer punto Es que, por ejemplo, el pirata, si digamos, tú llegas y pones... Digamos como todo aquí, los divides las dos cabezas Puede llegar a bajar pues todo el... Pues todo, ¿no? Y con, las, con la cabeza abierta Si tú haces eso con este, con este Bakugan Se le complica bastante Le haces mucha presión y se siente como el Bakugan sufre cuando haces eso El plástico es más rígido En cambio en este, el plástico es mucho más flexible de lo que es en este Normalmente, la diferencia... O sea, uno de los puntos que casi siempre son... O sea, no caes siempre, que siempre pasan en los vacuones pirata, es que el plástico es de menor calidad por lo tanto es más flexible, es menos rígido Mientras que en el de los vacuones originales, pues no lo es, ¿no? Una copia muy muy parecida. Y ahora aquí tenemos un Dragonoid, este Dragonoid es pirata también yo sé, no parece, tú dices, pero ¿a qué hora se volvió esto pirata? Aquí lo tenemos marcado, es pirática, tiene código y todo, o sea, los triángulos o sea los, los tornillos son triangulares y todo, y aquí tenemos el Dragonoid original pasa algo curioso, a diferencia de Ilius, y es que en este caso, este Dragonoid tiene un un rojo un poco menos saturado que el que tiene este, este es un poco más vivo que este, no se dan cuenta por la cámara pero es un poco distinto este rojo, para mí este es un poco menos saturado el plástico es mucho más flexible es mucho más sencillo y pues lo mismo te permite como moldearlo más mientras que este, además este Dragonite igual que pasa con Nilius, se abre distinto suena distinto, el peso es un poco distinto, es por muy poco y puede que pronto ni lo sientas, pero a veces si sí llegas a sentir un poco distinto este Dragonite que es el pirata en comparación con este dragón este pero Aragón. no Tienes pueden negar Aragón. que estas Aragón. copias son iguales ¿Sí? o sea con estos Goren que hicieron que... Que se van a hacer cambios Que fueron víctimas, víctimas de, de la artes? Artes? Sí, sí, sí. Otra particularidad de estos Bakuganes Estos Bakuganes no venían ni con cartas Ni con Bakugor Entonces también es un indicio De que pues hombre Algo raro está pasando ahí Como les digo A diferencia de las temporadas pasadas Como por ejemplo fue Battle Brawlers O Bestroya, Esta serie como todavía está en lanzamiento Digamos que es fácil conseguirlos En tiendas eh, pues físicas ¿no? Algo que pasaba con Battle Brawlers Es que casi todo el mercado Era por internet y de segunda Por lo tanto era más complicado Saber si lo que encontrabas Era como original o no Ahora vamos con el último que es Fangsor, aquí tenemos un Fangsor original, que es este hermoso de aquí y aquí tenemos un Fangsor pirata ¿no? este sí tiene una diferencia bastante particular y es que estos colores en el Fangsor pirata son mucho más vivos que en el Fangsor original este Fangsor original es un poco más mate, tiene el, el azul un poco más hacia el oscuro, mientras que este es un poco más claro son, no sé si pueden dar cuenta por el color no sé si se den cuenta, pero bueno, este color, este azul es mucho más vivo que este se ve un poco más claro este, pero no es por la Luz, sino es porque es mucho más claro. El peso es muy distinto. Ese es un poquito más pesado, siento yo, que este. De resto, pues es bastante parecido. Aquí podemos ver que los triángulos todo está perfecto. El poder B, como pueden ver, incluso tenían aquí marcado el código, pero este es el original. Como les digo, cada vez la piratería avanza más Como les digo, compren siempre original en tiendas físicas Y además, como les digo, no se preocupen Yo no tengo nada en contra de los Bakuganes pirata O sea, si sí estoy en contra en el sentido de que pues, es un mercado que le quita eh, demanda A pues, Bakugan oficial, lo que hace que las ganancias bajen y por tanto el juego baje Pero también es cierto que pues, en muchas ocasiones tú no tienes para comprarte un Bakugan original Lo cual no está nada mal, está perfecto si tus Bakuganes son piratas De hecho, en mi página de Instagram, muchos de los Bakuganes que he publicado son piratas Piratas Y no hay problema porque pues igual al fin y al cabo es el disfrute que tengas de estos, ¿no? Entonces pues nada, ya saben, te, procuren siempre mirar si les importa mucho, si el Bakugan es original o es pirata. Y pues nada, o sea, tengan mucho cuidado chicos porque pues los pueden embaucar. Pero como les digo, eso depende de cada quien. Si pues puedes comprar un Bakugan, pues aprovecha, si es pirata eso, no importa. Otra cosa es que si ven que el precio es muy bajo por parte de los Bakugan es pirata, Sospecheme, porque normalmente son fake, digamos, no sé qué, cuánto me necesita Bakugan, no sea un dólar. Hombre, amigo, ¿por qué lo haces? O sea, ¿sabes? Eso es normal cuando compras muchísimos, pero cuando compras solo uno y te dejan a un dólar. Pues Esos. hombre, estos tres, los, los tres piratas salieron aproximadamente como por 13 dólares más o menos. Súper baratos cuando, digamos, tres Bakuganes salen como por 21 dólares más o menos, creo. Estoy más o menos así está el mercado. Entonces, pues, tengan mucho cuidado, chicos. Y otra cosa particular, chicos, es que Bakugan tiene tiendas oficiales. Eh, digamos, si quieren comprar por internet, hay tiendas oficiales como lo son Target, como lo son Amazon y como lo son Walmart. Así que tengan mucho cuidado con eso. Ya saben, a las tiendas... Que pueden ir para buscar pues los vacuones Pero como les digo igual, este nilus está muy lindo O sea, está muy bien Y pues si tú no eres de los que te pones como no es original o no Pues este va a funcionar perfectamente Y pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse ¿Qué piensan de estos vacuones pirata? ¿Cómo les ha ido con los vacuones pirata de Battle Planet? ¿Qué piensan? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Y pues nada, nos vemos en otro video Adiós